Para muchos volar es un sueño imposible, por eso hoy en este video Cómo aprender a volar parte 4 aprenderás varias formas en las que puedes volar a través de diferentes técnicas. En la televisión y el cine hemos visto a diferentes personajes volando, como por ejemplo Superman, entre otros. También existen videos en YouTube en los que supuestamente las cámaras graban a las personas ...cuando éstas están volando o levitando... ...muchísimas personas constantemente desacreditan esto... ...diciendo que no es posible volar... ...sin embargo algunas culturas antiguas... ...como los monjes tibetanos y otros... ...tienen pruebas y conocimientos... ...que demuestran que en realidad el humano puede volar... ...y modificar su materia... ...para hacer casi cualquier cosa... ...esta no es la primera vez que personas con creencias espirituales pueden volar, de hecho son varias las que han podido hacerlo. Uno de ellos era San José de Cupertino, el cual nació en 1603 y sus compañeros sacerdotes podían verlo elevarse y volar unos cuantos metros estando suspendido en el aire y logrando moverse a través de él muchos dicen que este hombre podía volar debido a la gran fe que tenía en un ser superior el cual le daba una capacidad extraordinaria para volar esta es la foto de otro sacerdote que podía volar al momento de sentir mucho éxtasis la primera técnica para poder volar sería expulsando la energía a través de nuestros pies elevándonos y finalmente logrando volar, la segunda forma para poder volar, sería haciendo nuestro cuerpo tan ligero como el de una pluma, esto sería a través de vibraciones, las cuales fácilmente podrían ser canciones relajantes, la tercera forma sería sintiendo mucha alegría y amor, estando libre de maldad y de sentimientos negativos, y claro, la cuarta forma es teniendo un corazón puro y una de las mejores formas para poder volar por los cielos sería a través de la fe. El mismo Jesucristo dijo que si tenían fe podrían hacer cosas más grandes que Él. Una enseñanza secreta de Jesús demuestra que Él, el que tiene fe, se convierte en el mismísimo poder del universo llega a ser igual de poderoso que el universo, para poder volar se necesita mucha energía, es verdad, pero no será imposible cuando tengamos fe, ya que si tenemos fe, usaremos toda la energía del universo para volar y hacer muchas más cosas, a eso se refiere la frase uno con el cosmos.